De compartir con toda la región nordeste del país y el mundo. Adelante. Gracias a Dios. Eh, ayer una noticia sobre el clásico mundial. Eh, no, no se jugará en la quinta edición del clásico mundial. No es, no es, todo, no es seguro, pero hay más de un 60% de que, porque todavía no han dado la, la, la, la voz oficial, no lo ha dicho, pero sí ya fuentes de muy entre crédito ha dicho que el clásico no se jugará en el 2021. Ya tú sabes que lo que se preparaba en este clásico, donde estaría jugando Albert Pujol, posiblemente el último clásico de Yadier Molina, de un sinnúmero de Nelson Cruz, de un sinnúmero de jugadores que no, no van a participar. ¿Qué estará pasando con esto? Que el clásico no quiere que choque ni con un mundial de fútbol, ni con el, eh, eh, la... la los Juegos Olímpicos que están programados, es decir que el Clásico Mundial todavía está programado fácilmente, está para la fecha del 2023, así que es una triste noticia porque todos querían no ver, en mi caso, tenían los no, motetes no hechos para ir al Clásico Mundial. También ayer los dueños de equipo aceptaron la propuesta ya de MLB, de Major League. Para eh, ajustarse ya lo que es eh, empezar el inicio de las Grandes Ligas en el mes de julio. Así que estarán jugando sin fanáticos los primeros días. Hay un sinnúmero de normas que entre ellos quedaron de acuerdo entre ambas partes, tanto, tanto la Asociación de, de Peloteros como la Major League. Así que en julio tenemos ya Béisbol de Grandes Ligas. Otro caso es el que ha estado sonando. Yo no quería darle mucho, mucho hincapié en esto. Es el caso de David Ortiz y Cristian Casablanca. Mucha gente se está preguntando por qué David Ortiz sigue el juego de Cristian Casablanca. David Ortiz ayer habló de, de someter a la justicia a, a Cristian Casablanca. Eh, yo en lo personal digo David Ortiz, una persona que, que Nace toda, Escazú, un loco, así todos los méritos del mundo para estar tranquilo eh, eh, y no están en la paleta pública y más con esos tipos de cosas de fantameo, porque eso es una cosa de fantameo, el, el problema... Porque esa es la, la forma, forma del él proyectarse. Sí, pero eh, eh, él, él, él... Digo, digo Casablanca. debió el tipo pasó una situación eh, que es muy lamentable, que ah. si yo hubiese sido él, tuviera bajo perfil, tranquilo, y esos tipos de cosas, porque esas son sus amistades. Así que... Vamos a ver qué pasa esta situación entre eh, eh, Cristian Casablanca y el pelotero David Ortiz. En otro orden, el presidente de la Unión Deportiva, Héctor Castillo, le, dice, le hace un llamado a los atletas que se queden en casa y que todo esto pasará pronto y estarán listos para regresar a, la, a, a lo que es el ámbito deportivo y que espera todavía la ayuda del ministro de deporte para los atletas de San Francisco de Macorís. Así que esto es parte de lo que hay en el béisbol, en el deporte, tanto en el béisbol como en San Francisco de Macorís. El baloncesto continúa dando su marcha, a ver qué, qué, qué pasará este fin de semana, porque el baloncesto, es ese sí está un poquito complicado, el baloncesto de la NBA. Es bueno, bien. así es, a eh, reiterar también unirnos y saludar a nuestro amigo Héctor Castillo, el presidente de la Unión Deportiva de la provincia Duarte. Hermano, saludo para usted y gracias por bien, estar en sintonía. Déjame, déjame, déjame, déjame además de este Cliché que venimos a nombre de Tienda Deportiva Ariel Key. Ah, donde se encuentra <risa> todos los tipos de accesorios útiles deportivos. Estamos ubicados en la calle, bienvenido Fuerte Duarte, esquina C. Y también tenemos venta de celulares y accesorios, todos originales. Así que ya usted sabe. Bueno, cuando todo regrese a la normalidad, usted comience a prepararse de nuevo para reintegrarse a las actividades deportivas. Recuerde que ahí está la tienda deportiva Ariel Ken, que sí. tiene todo lo que usted necesita como atleta para, para prepararse con todos los bimblines. Así es. Bueno, pues gracias, Ariel. ¿Qué?